Pues hemos aprendido un montón de cosas que no sabíamos en las diferentes capacitaciones. Ahora, con el proyecto BOSAI, eh, con, lo, con lo que son los japoneses, nos ha ayudado un montón, es como dice ella, a identificar todas las amenazas que hay en la comunidad. Y gracias a la comisión, pues, hemos aprendido con todas esas capacitaciones. O sea, actuar antes de que ocurra la cosa, o sea, es, eso es, o sea, trabajar en prevención, no esperar a que el evento ocurra, sino estar preparados. Para eso, eso es así lo más importante. A la Jolita presenta, presenta muchos problemas eh, y entonces nos, para nosotros ha sido una enseñanza muy grande y con todos los talleres y cursos que hemos llevado. Entonces esto se ha llevado a la comunidad para enseñarles todas las zonas que son vulnerables de lo que provoca eh, un deslizamiento o cuando la, el río que pasa por detrás de esas casas se, se pasa más del nivel del agua, donde han habido derrumbes, donde han habido de mucho deslizamiento. Entonces a, las, a la comunidad se les hace ver eh, lo, lo importante que es que ellos estén como vigilando. Nosotros es lo más... Eh, que haya bastante participación, ya que, que las emergencias cada día es, son, más, se, son más durante el año, sobre todo con las lluvias. tuvimos y... la necesidad de comenzar a trabajar para la comunidad, ya que no existía ningún comité en el pasado. La importancia es que logramos eh, unir la comunidad y, y con la capacitación de la Comisión de Emergencias, eh, dar y comunicar de todas las de todos los peligros en que se encuentra, en, especialmente el cantón de Acerri. Eh, ir involucrando a otras personas, a que se interesen por las comunidades, a conocerlas porque antes no nos dábamos cuenta o no teníamos el interés, no nos habíamos fijado en las diferentes eh, etapas de nuestro cantón, porque eh, Pasábamos así como, como decir, eh, sin importar cómo estaba el río, cómo estaban las cuencas, cómo estaba la montaña, si se iban moviendo, si los árboles se están, eh, se están inclinando o si, si eh, llovía demasiado, nos no, no daba igual. Entonces, por todo eso es muy importante estar en este, tomar parte en estas capacitaciones y formar, eh, llegar a formar el Comité Comunal de Energía.